Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traemos una noticia buenísima, buenísima de la parte de cripto que fue publicado por Barbara Di Stefano Binance invierte mil millones de dólares en plataforma para generar criptomonedas por jugar. ¡Vamos a ver la noticia! Binance Smart Chain realizó una inversión de su fondo de mil millones de dólares en Crypto Gaming United Una plataforma de juegos play to earn basada en esa blockchain que permite generar dinero recibiendo criptomonedas y NFT que son los tokens no fungibles Así lo anunció hoy, 21 de diciembre. Binance comunicó que el objetivo de la inversión en CGU es impulsar su crecimiento para crear oportunidades de trabajo en países donde hay desempleo juvenil como en Latinoamérica. Binance busca sumar un millón de personas en CGU. Actualmente, la mayor concentración de jugadores de CGU se encuentra en Rusia y los países de alrededor, mientras que en Latinoamérica su presencia es mínima. Por este motivo, Binance señaló que la región es un lugar óptimo donde podría crecer. Hasta el momento, posee casi 100.000 gamers distribuidos en 30 países. CGU proporciona ingresos sostenibles y educación sobre juegos Play to earn para gamer. Hasta ahora, del total de sus miembros, 5.800 personas, generan ingresos. vaina estima que esta nueva economía virtual es una tendencia que podría volverse común como las redes sociales o la transmisión en vivo, razón por la cual semanas atrás la empresa anunció que invertirá en la industria, como informó Cripto Noticias. Bueno, acá la empresa dice que el plan es incorporar un millón de personas antes del 2024. Con más de 200 millones de personas que buscan empleo en todo el mundo, existe una necesidad de nuevos puestos de trabajo, y el metaverso podría ser el remedio para algunos de ellos, declaró la empresa. Bueno, acá dice que CGU capacitará a gamers para que generen ingresos jugando. A corto plazo afirman que se centrarán en crear nuevas formas de pago globales para poder conectar la economía virtual con la moneda de uso en el mundo real. Y luego lanzarán una plataforma educativa para incorporar nuevos jugadores, así como también para capacitar más a los que ya existen. Cualquier cosa, igual, se los voy a dejar en los comentarios para que ustedes los puedan ver a la noticia tranquilamente en Crypto Noticias. Vamos a ver la plataforma. Bueno, la plataforma en sí, para los que no entendieron muy bien, no es que es un juego, sino que la plataforma lo que hace es unir un conjunto de juegos. O sea, es unir la comunidad de gamers que juega a los juegos de NFT en una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que para aquellas personas o para aquellos juegos que realmente sean buenos, que no sean una estafa, van a estar acá y van a crecer enormemente. O sea, imagínense un juego que esté en esta plataforma, que recién salga, y que tenga a millones de personas esperando su lanzamiento Va a ser una locura Y el token de esto va a subir un montonazo En este momento está 2,91 Pero seguramente dentro de unos días esto va a despegar un montonazo Ojo, no, no estoy diciendo que inviertan ni nada Cada uno hace lo que quiere con su dinero Bueno, acá dice eliminando la barrera de entrada en el espacio de los juegos criptográficos. Acá te, te muestra toda la comunidad en diferentes países. Tenés para entrar, por ejemplo, en Argentina, en Chile. Entrar en el Discord de cada uno de los países. Dice estadísticas clave de CGU. CGU es experimentado un fuerte crecimiento desde su lanzamiento en septiembre de 2021. Fíjense que es nuevita. Nuestros jugadores viven en todo el mundo con grandes comunidades en Filipinas, Rusia, Polonia, Líbano, África, todo lo que están. Y ahora quieren venir para Latinoamérica, así que va a ser un golazo, gente. Bueno, y acá hay juegos, por ejemplo, como... Axe Infinity, el de los patos, y Samurai Racing. Por ejemplo, estos tres juegos, imagínense, cuando empiecen a entrar millones de personas, estos juegos se van a ir al carajo. Sus criptos van a subir montonazo. Así que bueno, gente, le dejo esta noticia. Cada quien hace invierte en lo que quiera, así que... A mí me parece que es una buena noticia Y que está bueno para invertir Por el momento no sale muy caro Sale 2,91 dólares Y para mí va a llegar a los Fácil, 15 o 20 dólares Fácil, de ahí mucho más Lo mismo con los juegos que van a estar en esta página Como por ejemplo estos tres que ya están Que van a subir muchísimo más Me fui al carajo, acá está